Yo creo que está siendo muy interesante, eh, a mí particularmente es un asunto que eh, siempre me ha interesado mucho y del que se pueden extraer eh, muchas eh, aprendizajes para otras muchas luchas, partiendo de vistas desde la